Americanino presenta Surco en Rock and Pop. Con Cristian nos dimos cuenta que ese espacio era necesario. No teníamos lugar antes para comprar discos físicos. Y necesitamos, en el fondo, hacernos cargo de ese problema. De alguna manera. Lo sentíamos como un problema en el mercado en general y que los músicos chilenos, sobre todo los actores, no tuvieran el espacio necesario. A mí me da la sensación que el comprador de vinilo es más hombre que mujer, por ejemplo, y también de cierto rango etario. Y es gente muy melómana y, y que les gusta mucho el formato, pero más que nada yo creo que tiene que ver con la cosa romántica de atesorar un objeto y ver un objeto en un tamaño eh, importante, y relevante, que no te hace discos que yo super recomiendo, por ejemplo, Matorral. Ese disco está muy bueno y, y no se encuentra en CD tampoco. Esa es la única manera de escucharlo en ese formato. Rock and Pop y Americanino están presentando Surco, hoy Gabriela Villalba y Cristian Maluenda, los creadores de la Tienda Nacional. Cuando las serpientes evolucionaron, rápido que muchos... Como es que el barrio igual es un barrio bien bohemio y cultural, que hay hasta librerías tienda de música, algún cine, cine arte, biógrafo. Entonces igual es un lugar bien propicio para tener una tienda así. Sí, la idea es como, o sea, tener todo lo que se puede música chilena, o sea, no, sin discriminar ni estilo ni nada. Lo único que pedimos es que sea al menos un formato presentable, o sea, no que sea una copia grabada en la casa con un plumón. Eh, yo creo que precisamente es como el, el objeto de colección, o sea, tener el disco en un formato grande, con el arte precioso, no sé, que esté bien cuidado. Yo creo que llama mucho más atención que comprar un, un MP3. Va o sea. gente afirmó un MP3. Americanino presentó Surco en Rock and Pop.